el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Entre Ríos al doctor Bernardo Clisberg. Otorgar un honoris causa, en este caso, a una persona como Bernardo Clisberg, que destacada fundamentalmente no solo a nivel de nuestro país, de Latinoamérica, sino a nivel de todo el mundo justamente por ser una persona que ha bregado durante muchos años, por no decir toda su vida, por un desarrollo económico y social mucho más equitativo, por una economía ética y por el verdadero desarrollo de las personas. Por su contribución a la formación de los jóvenes, especialmente, con unos valores destacados que, que compartimos desde nuestra Universidad. Valorar el reconocimiento y la iniciativa de la Universidad Pública en relación a estas personalidades, y en particular en lo que corresponde a Bernardo Clisberg el reconocimiento y el orgullo de ser anfitriones como ciudad a al este, otorgamiento de, de este doctorado honoris causa que tiene distintas significaciones, por un lado en sí mismo el valor del de doctorado de la universidad pública honorífico pero al mismo tiempo el, la consideración tan especial a una personalidad que ha aportado a una sociedad más justa. Poder estar en esta universidad, una universidad que es orgullo de nuestro país, que es el símbolo de la universidad en la que yo me formé, la Universidad Pública Nacional, al servicio de la gente, abierta a toda la población. La Universidad Pública honra a personas como usted, doctor Bernardo Clifler. Acompañando de la Universidad estos valores que tienen que ver con una universidad inclusiva, democrática. Bueno, en la línea de prácticamente toda la Universidad Pública Argentina, hoy las universidades públicas están abiertas a la comunidad a partir de una decisión de los cuerpos colegiados de las distintas universidades se le ha dado la importancia que merece esta vinculación universidad-territorio y en eso la, la acción económica, la ayuda de las universidades a las organizaciones sociales a las organizaciones empresariales para dar más trabajo, mejorar la calidad de vida, erradicar la pobreza, son valores muy altos que el Dr. Cliver ha contribuido con su trabajo diario. El gran desafío de las universidades públicas y de todo el sistema universitario argentino es plasmar las diferentes ideas, los diferentes enfoques las diferentes doctrinas todas por igual darles a todas este, la mayor de las importancias en el caso de las carreras de ciencias económicas nosotros creemos que durante muchos años en nuestro país tuvieron un sesgo hacia, un solo, hacia una sola orientación y esta es una manera de, de comenzar a reivindicar esta, esta difusión de otras ideas eh, que desde la universidad pública tenemos la obligación de hacerlo tiene que aportar cifras investigaciones datos, meterse cada vez más en la discusión pública eh, presentar proyectos alternativos y estar con los pobres no solo estar apoyando las causas de los pobres sino funcionar en donde están Qué maravilloso es cada uno puede empezar a mejorar el mundo.